Chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este otra vez WRC8. Y bueno, aquí estamos después del gran rally, grandísimo rally que surgimos tanto de Monte Carlo Casi una hora hecho de vídeo, ya se está, o sea, se ha subido. Y nada, pues vamos a hacer el día de hoy, que no he hecho, o sea, no he podido hacer casi, y bueno, pues la hora. Eh. Fue un rally, la verdad, bastante disputado, ¿vale? Fue de muchas emociones, sobre todo en esa etapa de casi 21 kilómetros, ya la visteis, enorme, sobre todo. Y bueno, pues. Desde ahora las pruebas, ¿vale? No os he dicho, pero la. La, la categoría que estamos, la WRC2 Pro. Sí, bueno, WCR Pro 2 Pro, sí. Se, se caracteriza que no me da cuenta no por las cuatro etapas que hay las dos temporadas la una y dos temporadas sino que en estas etapas son algunas más largas y nuevas entonces en eso se destaca ahora sí que me acordaba la categoría wcr 2 pro vale entonces vamos a hacer eh, eh, tramos más largos Y cuando hagamos esos tramos más largos Intentaré hacer vídeos más cortos Para que no me pase lo que me ha pasado Que no he podido ni meter el saludo Ni la despedida ni nada Porque he hecho un vídeo de casi de 60 minutos Y he tenido que juntarlo todo Y es que he hecho una hora Para que estuviera todo Entonces lo vamos a hacer así, ¿vale chicos? Así que nada, pues Ahora nos vamos a hablarle otra vez de Córcega Pero nos iremos seguramente pues... Con unas, unas condiciones diferentes Nos costará más Y no será el mismo que hicimos en la categoría Junior vale Será totalmente diferente Bueno, aquí estuvimos, ¿vale? Es estamos en el nivel 19 ya de experiencia Lo estamos viendo Tenemos 31.980 dólares Y tenemos por 3 de, de, de moral El coche lo tenemos un poco dañado Y lo estamos viendo ahí abajo nuestra derecha ha pegado verdad, nuestra izquierda ha pegado ahí, vale y bueno pues mmm, no está muy dañado, solo un poquito, bueno pues vamos a empezar, vale chicos las pruebas vamos a ver una cosita antes antes de hacer esas de condiciones de Córcega, vale, voy a ver cómo está la gestión vale, la gestión estaba bien lo único es que tienen que descansar estos tres bueno Sí, tienen que descansar algunos Yo creo que voy a hacer evento descanso Porque ya hice los... yo que hice los objetivos, ¿vale? Sí que puedo descansar, puedo hacerlo perfectamente voy a hacer... marcarme un descanso Y aquí voy a hacer, pollo pues, que sé También porque no necesito hacer entrenamiento Y carrera histórica, no voy a hacer Porque no no la necesito para nada Así que pues, hacemos los descansos Y esto nos viene bien para que nuestro equipo pues esté... Descansados, tenemos nuevos eventos de, de escudería, vamos a ver qué eventos son No usar neumáticos otra vez, tipo duros en, en, en dos rallies, vale, perfecto, pues yo ya lo sé Vale chicos, vamos a descansar otra vez y nos vamos a rally de Córcega, vale, que es bastante... Que es bastante complicadillo Vale, ya está. Vale, ahí está, ahí estaría. Y bueno, pues nos vamos a ir, vamos a hacer el descanso. O ya creo que lo hemos hecho, son dos, hemos hecho dos eventos, ¿verdad? Sí, vamos ya, vale, ahora sí. Vale, ahí tenemos dos objetivos. Vale, el otro objetivo es, es no invertir más de 35 minutos en reparaciones en el próximo rally Vale, pues ya sabemos cómo hacerlo, ese evento Vale, vamos al rally de Córcega Vale, en el rally de Córcega lo que pasa es que nos vamos a encontrar Eso lo no he dicho, etapas diferentes Y de más kilometraje, más largas Entonces nos va a ayudar bastante a hacer esto entonces, va a ser unas, van a ser emociones diferentes, ya lo veréis, en estas dos jornadas de cuatro etapas. Y luego haremos la jornada de mantenimiento, que nos cambiarán las piezas y nos dirán qué piezas otras nuevas necesitamos para los rallies de Chile, Portugal y Gales. Y luego Costa Dorada, ¿vale? Vale, pues vamos con ese rally de Córcega, chicos, y bueno, pues vamos ya por él. Aviso que este ya nos costará bastante porque ya no tenemos un coche con, como os dije, con una ayuda enorme, que no se salga ni nada, así que nos va a costar, ¿vale? Tanto este rally, tanto rally, veis, ya son nuevas etapas, no tiene nada que ver. Ahora entra una etapa que se llama novela, que es otra. Y bueno, pues aquí estamos con los rallyes. la ya la conocemos de antes y bueno, eh, os cuento. Priorcela son 7 km con 73, es algo diferente, es al revés. Y luego Novela son 5 km con 4 y se van a hacer muy bien. Vale, no necesitamos hacer, no necesitamos RAL eh, neumático duro. Genial. Asfalto seco blando, eso quiero. Genial. Vale, pues vamos a por ella, chicos. Priorcela, no os voy a hacer la repetición porque ya la vimos, ¿vale? Y novela y sí, vale y bueno pues vamos con este rally de córcega y espero que os guste vamos allá de momento estas dos no son de un kilometraje enorme pues hay una de un kilometraje enorme ya sabéis que en cuanto haga estas dos la otra si es larga corto el vídeo y hago otro vale para que no me, me pase que que los vídeos pues se me amontonan vale se, que luego no pueda sacar nada y esté buscando ahí, como troceando los vídeos y haciendo oh, sacándolo de manera complicada. Vale, pues ya allá se la, vamos. El tiempo, no he dicho, es mediodía, así que es despejado, no hay amenaza de lluvia. Esto es lo que yo no entiendo, pone amenaza de lluvia cero, lo estáis viendo, 0% y luego pone lluvia. Eso es que es una llovina... nada. Es una pequeña Llobinde que no cae nada. Eso quiere decir, me imagino yo. Vale. Y ahora De hecho, ya voy a pausarlo. Pues vale. Muy bien, pues vamos con Corcega a ver qué tal se nos da. De hecho ya Monte Carlo nos costó. Y ahora las etapas, como digo, nos van a costar mucho más. ¿Vale? Va a ser ver como un plus que nos van a costar las carreras y hacer buenos tiempos ya lo veréis de hecho en en, en la de 21 kilómetros hice dos mal no si sí, hice dos mal dos rojas y todas fueron bien pero yo que yo para que veáis creí que voy a hacer todas verdes y que va todas verdes es imposible hice Todas verdes, menos dos rojas, ¿vale? Así que bueno, vamos allá Menos dos tiempos en rojo, quiero decirlo Vamos allá, espero que os guste Vamos con Priostela Derecha 5 corta, a izquierda 4 se cierra Y derecha 3 se cierra sin corte A izquierda 5 abierta e izquierda 4 A derecha 1 A izquierda 3 se cierra Y derecha 2 se cierra, 20 Recto a izquierda abierta, 30 Izquierda 4 corta, 40 Izquierda 3 corta y derecha a fondo A izquierda 5 sigue A derecha 3 corta sin corte E izquierda 4, a izquierda 6 corta, 80 Baches Fuerte para recto a derecha, 80. Izquierda 3, sigue. A derecha 5, se cierra 3. E izquierda 3, sin corte. A derecha 1, abierta, sin corte. E izquierda 3, corta. A derecha 5, 50. Cuidado, derecha 4, abierta a túnel, 200. 4, 30, derecha 4 abierta sin cortes, e izquierda 4 se cierra sin cortes, a derecha 4 abierta, a izquierda 5 corta y derecha 3 se cierra, a cuidado izquierda 4, 120, sigue, cuidado, pase para izquierda 3, a derecha 6, e izquierda 5 sin cortes, 50, Izquierda 3 corta, a derecha 3 corta E izquierda 4 corta, sigue al medio a giros sobre 50 Izquierda 5 se estrecha a giros A derecha 2 se estrecha abierta A izquierda 4 abierta y derecha 5 sin corte, 80 Izquierda 5 y derecha 4 A izquierda 5 corta, freno a derecha 4 corta sobre puente a recto a izquierda a izquierda 3, media, se cierra. A derecha 4, media. A izquierda 4, corta, 80. Izquierda 4, corta, a derecha, fondo, se cierra. Y freno para recto a derecha, se estrecha, 40. Derecha 3, a izquierda 3. Y derecha 4 corta y derecha 6 se cierra media. Y cima a izquierda 3, 30 baches. Derecha 4 e izquierda a fondo, 60 a bosque. Derecha 5 media se cierra. E izquierda 3 estrecha contra pedalte a derecha 5 sobre cima. A izquierda 3 se cierra 2. Y derecha 5 y derecha 4. A izquierda 3 y freno para recto, a izquierda se A Izquierda 5, a derecha 3, media sin corte. A izquierda 3, abierta, media sin corte, 30. Derecha 3 corta, abierta sobre cima, izquierda 5, corta, 40. Izquierda 4, corta y cuidado, derecha 1, 30. Horquilla izquierda abierta. Izquierda 5 corta, derecha 3 larga, abierta y se cierra. Fondo se cierra, 4 a derecha, 4 corta, 60 Derecha, 4 se cierra, a izquierda, 4 abierta, media Izquierda, 6 a derecha, 6, 40 Izquierda, 5 a derecha, 4, freno Para recto a izquierda, se estrecha a izquierda, 3 sin corte 5 corta, 50 Y derecha 5 corta, 30 Izquierda 4 corta, corte pequeño Y derecha 3 corta, corte pequeño, 30 Derecha 1 a izquierda, a fondo, 100 Cuidado, izquierda 4 freno a izquierda, 1, 50 Porquilla derecha abierta, izquierda 4 abierta Habéis visto, ¿verdad? En e nada cinco, a tres corta. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se vio el coche, e izquierda chicos? Izquierda a fondo e izquierda 3 sin corte a derecha a fondo, cierra 3 corta, corte pequeño e izquierda 3, media, derecha 3 corta, para meta. no mal que ha sido al último Uf. vale pues ahí está chicos 6 horas con 15 minutos y 707 segundos hemos hecho una penalización de 9 segundos, ya veis por esa caída tonta pero no me merece reiniciar porque ahora mismo no tengo problema. Así que puedo seguir. Vale, no voy a poner la repetición porque Prisela la conocemos. Vamos a ir muy bien arriba. Vamos a por la siguiente novela. Vale, en esta es tarde-noche, es, va a ser de, por la tarde, cielo despejado, nubosidad, no hay lluvia tampoco. Puede estar nublado un poco, pero no hay lluvia. Está nuestro amigo Aldron, <risas> 40, derecha 3 E izquierda 4, 30 Derecha 13, izquierda 3, se cierra, sigue fuera Otro ah, momento aquí, chicos E izquierda 3, se cierra, Bye. derecha 3 abierta Ahora sí El coche me ha dejado la cámara Y derecha 5, 40 Izquierda 3 sigue corte pequeño a derecha 5 sigue. Movela nos va a costar un poco. E izquierda 2 abierta, corte pequeño. E izquierda 3 se cierra, a derecha 3, 50. Piquita. Izquierda 5 sigue, a derecha 4, 40. Izquierda 4 corta, se cierra, a derecha 2, 50.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 5 a izquierda 4 corta se estrecha 100 sobre cima. Izquierda 3 larga se cierra sin corte 50. A derecha 3 corta abierta media. A izquierda 5 a derecha 4 sin corte 70. Derecha 3 corta 30. A 4 se cierra 3. No Importó la no, cual. Y derecha 4 abierta. A izquierda 3 abierta larga. 30. Sigue al medio sobre cima. 60. Derecha 2 abierta. 40. Izquierda 4, corta, se estrecha, 40. Derecha 4, a izquierda 6. A derecha 5, larga, se cierra 3, muro dentro. A izquierda 6, 50. Y cima, a derecha 4, freno, a izquierda 3, sigue. A derecha 4, se cierra 2, a izquierda 3, corta, 30. Izquierda 3, corta, derecha 4, abierta, 40. Izquierda, se tierra, vale, ahí tenemos, eh, se nos ha activado las ruedas. Es que aquí las ruedas tienen mucho desgaste. Sobre izquierda, todo por el condo, asfalto. Las carteras son las que corte, más nos, nos sufren ahora y que tengo que cuidar. Pues de mis abogados. 4-30. Derecha 3 corta a izquierda 3. Y derecha 5 corta 30. Cuidado freno. Recto a izquierda 30. Se estrecha. E izquierda 4 media se cierra sin corte y derecha 6. 100. Derecha 4 sin corte. 30. Izquierda 3. 40. 5, corta sin corte 50 para meta Vale, ahí está, genial, chicos. 4 horas con 1 minuto y 44 segundos. Vale, vemos ahí. Vale, chicos, pues ya hemos terminado, ya está la acumulación, penalización de momento en esta etapa no, así que vamos para adelante. Vale, la general está, acumulamos 10 horas ya con 16 minutos, está genial. Y ahora bueno, vamos al service y vamos a ver qué pues qué hay tocado, vale. Vale, pues os cuento, aquí a sufrido el motor otra vez por un 71%, el turbo no mucho con un 81%, la caja de cambios a lo mejor un poquito más darle la dirección en estos rallies, la dirección y el, y el motor son los que más, así, digamos, sufren, luego vas a darle ahí al automático casi la caja de cambios y la dirección No están nada mal Y voy a curar pues poco No voy a exceder el tiempo De 33 minutos Voy a bajarlo un poquito Espera sí, a 33 A ver, espérate Vale, ahí Es que no puedo excederme Vale, ya estaría Asfalto seco duro, no Asfalto seco duro hemos dicho que no No que lo, no que le creemos Vale, vamos con el blando Vale, os explico chicos Vas a hacer novela al revés, vale Y luego Antisanti Antisanti son 14 kilómetros, vale Es la más larga que hay Y Antisanti si sí, voy a dejarla en la repetición Es la más larguilla, pues bueno Ahora supuestamente hemos hecho el vídeo, como veis hemos cortado y, y le hemos reiniciado otra vez, es decir, hemos puesto, hemos hecho otro entonces, no tenemos muchos minutos y podíamos hacerle, porque ya no son 21 kilómetros, ¿vale? Así que bueno, pues entre las dos, cuando llegue a la de 14 minutos, de 14 kilómetros justo, ¿vale? cortaré y haré otro vídeo para que no me pase lo de la última vez. vale vale vamos con novela la Power stage que es anti santi la que hemos visto vamos allá y bueno, aquí en este rally ya sabemos que no hay problema, que se nos da bastante bien, pues lo he hecho bastantes veces, así que no hay problema, pero con. Así con, con la ruedas así que. Con las ruedas. Con las ruedas así que resbalan, pues hay que tener. Hay que tener bastante cuidado, ¿vale chicos? Pues nos. Ya habéis visto casi que nos vamos allí, nos comemos las, las rocas, hay que tener cuidado con lo que es con la carretera o con el derrapaje que hagamos pues en, en asfalto también derrapamos ahí vamos vamos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 Izquierda 6 se cierra, 4 corta, a derecha 3 sin corte, 40 Derecha 3 se cierra, silla izquierda 3 sin corte, y derecha 3 sin corte Izquierda 5 a derecha, a fondo, 60 Derecha 4 freno, a izquierda 3 abierta sin corte De Izquierda 5 a derecha, 5 De Izquierda 3 corta, 100 Derecha 4, corta, izquierda 6. Y cuidado, izquierda 2, 40. Izquierda 6, corta, sobrecima para derecha 4, corta, 30. Derecha 4, corta, sin corte, 30. Derecha 3, sin corte, 30. Izquierda 6, corta. Izquierda 3, abierta, sin corte, 30. Izquierda 3, abierta, sin corte, 40. 40. Izquierda 3, 120 Izquierda 4, corta y derecha 5 A izquierda 5, se cierra 3 Y derecha a fondo para derecha 3, sin corte, abierta, larga, 90 Derecha a fondo, 60 Derecha 5, se estrecha, izquierda 5, se estrecha, 50 Derecha 3, a izquierda 6, 70 <risa> Izquierda 4, a derecha 2, 100 Derecha 5, Paches, freno fuerte Para horquilla, izquierda sin corte, 30 Izquierda 5, a derecha 3, sin corte, 90 Izquierda 3, a derecha 4, 60 Izquierda 5, se cierra, 4, a derecha 5, 30 Izquierda 3, se cierra, a derecha 5 Y derecha 3, corta, a izquierda, fondo, sigue, se cierra A derecha 3, 40 Izquierda 5, 30, baches Izquierda 3, a derecha 3 Y bache a derecha 4, corta sobre bache a Izquierda 3, 30 Derecha 4, corta 30 Izquierda 3, corta 40 para meta Vale, ahí está chicos, 3 horas con 51 minutos y 163 segundos, vale, le damos ahí, acumulamos horas. La Power Stage, yo aquí ahora corto y ha olido 14 kilómetros completo. Vale, ya estamos ahí. A ver. Esta tiene su aquel, ¿eh? Es, es, es complicada. Son 14 minutos y es larga. Es la, la última, la Post-Stage. Siempre la más jodida, la más difícil. La Post-Stage siempre va a ser la más complicada de todos los campeonatos. Siempre. Va a ser la, más, la que más condicione los tiempos, todo. Aunque vayamos bien. Así que bueno, vamos allá y entramos. Ahí estamos, en ello. 14 minutos, digo 14 kilómetros chicos. 20, derecha 4 a izquierda 3, larga se cierra, bien. E izquierda 5, bases a derecha 4, 50. Izquierda 3 sobre puente, 40, cuidado, freno. Recto a derecha corte, izquierda 4 corta, 30, bases.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 Y me metí ahí raramente, bueno no pasa nada chicos. Mira derecha, fondo, ahí, total, joder a derecha 3 se cierra corta. A a la que no. Me en nada. Y cuidado, derecha 3 a izquierda a fondo y derecha a fondo, 30. Vale, vale. genial. que me contaban con algo ahí por hacer cortes. eso. Y me he Izquierda 5 se cierra a derecha 3 a túnel. y derecha 4 a izquierda 6 corta 50 derecha 2 abierta larga sobre cima a izquierda 3 corta 30 derecha 3 corta sigue sobre cima a izquierda 4 corta a derecha 4 sigue e izquierda 5 a derecha a fondo y derecha 4 se cierra 3 larga 40 Izquierda 3, muy larga, se cierra A derecha 6, corta, acima. A derecha 6, corta, 20 Copilota aquí, a pleno, el copiloto es crucial izquierda, cruciado. a fondo, para derecha 2, larga, se cierra Y derecha, a fondo, se cierra, 3, 30 Izquierda 3, larga, se cierra A derecha a fondo. La segunda verde, chicos. A, a ver certas. A, ver 3, a 3. si la hacemos bien, eh. Izquierda 3, 50. Izquierda 4, corta, 40. Ahí? Vale, vale. Perfecto. Izquierda 4 corta, sigue. A derecha 3 izquierda cierra sigue. A izquierda 5 corta. A derecha 3 corta se estrecha. 30.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 izquierda 6 corta a derecha 5 corta 40 izquierda 2 freno fuerte a derecha 1 uh. corta en cruce Oh, he tocado ahí y derecha 4 corta a izquierda 2 sigue y derecha 3 se cierra no uno, me ha la última 50. chicos menos mal izquierda 1 sube 30 ah, he tocado solo aerodinámica de momento, marcha y la bujía. Así que no es de momento fuera de lo normal, de lo grave, cuatro, no es preocupante. La dirección sigue lo, así lo más, pero no voy bien. Y derecha a fondo. normal. E izquierda tengo izquierda a Para girar. Si derecha no, derecha estaría tres, jodido. derecha 3 tres cortas de estrecha y derecha a se cierra, 80. Mm. Derecha 3 se cierra, uno a izquierda, a fondo. Y A izquierda 2 se cierra, recto a izquierda se ensancha A derecha a fondo e izquierda a fondo, 50 Derecha a fondo se cierra, 4 corta y freno para horquilla izquierda se estrecha sobre puente A izquierda 4, a derecha 4 corta Corta, verde, chicos haya ah, tocado ruedas a izquierda dos cortas estrechas tenemos otro indicador más Pena. izquierda a fondo corta a derecha 4 corta 10 derecha 3 corta a izquierda 4 a derecha 4 corta 40 derecha 4 40 cuidado base a derecha 3 sin corte 120 derecha 3 pache sigue a izquierda 2 cortas en la derecha 3 por, no, por los indicadores tengo que tener más cuidado 4, antes que los tenía que veis cualquier golpe De izquierda 4 abierta en todos los indicadores hay que tener cuidado túnel, vale, túnel ahí izquierda 5 se cierra corta 50 izquierda 5 freno a derecha 2 corta a cuidado, izquierda 1 sigue y... Vale, ahí perfecto, otra verde, a derecha, perfecto sigue, chicos Izquierda 3 se cierra A derecha 2 corta, 50 Recto a izquierda, 60 bueno, derecha 5, baches, 30 las ruedas que van estando corta. más tratadas Cuidado Y derecha a fondo Se cierra a izquierda a fondo A derecha 3 corta 30 Y derecha 3 corta es 40 es Cuidado ¿no? Derecha Cuidao. 3 se cierra a recto a derecha Y derecha 5 freno a izquierda 1 corta A derecha 3 sigue a izquierda 1 Y derecha 4, larga, sigue, 30 Derecha 5, se cierra, a izquierda 3, se cierra A derecha 4, se cierra, 200 Derecha 3, media A cuidado, izquierda 3, freno para horquilla cerrada, derecha se estrecha e izquierda 3, abierta, 150 izquierda 6, freno fuerte para recto a izquierda, vamos chicos izquierda 5, sigue a derecha 4, 40 Izquierda 4, corta, se cierra A derecha 2, 50 Izquierda 2, corta Y derecha 5, freno y horquilla Derecha sin corte Uy, aquí, ¿eh? Que tenemos aquí cerca esto E Izquierda 6, sigue Fuera, 50 Izquierda derecha, derecha 4, 100 Vale, voy a cortar un momentito Y vuelvo, vale, chicos un momentito es que no puedo cortar Javier. derecha 5 corta izquierda, no, 3, 50. a izquierda 3 no hay tiempo espera ahora la siguiente el siguiente tiempo que haga que es este corto derecha 5 ¿vale? a izquierda 4 corta se estrecha 100 sobre cima ver, izquierda 3, 3, 3 larga se cierra 5 corta derecha 4 se cierra 3 vale, sí. y derecha 4 abierta. Izquierda 3 abierta larga 30 Sigue al medio sobre cima, 60 derecha 2 abierta, 40. Cuidado no, que está mojado esto Izquierda 4, corta C estrecha, 40 Mira, es que hago derecha, todas, cuatro, verdes, todas verdes todas verdes, chicos, todas, todo, todo, todo, todo verde muy buena. A derecha 5, larga, se cierra 3, muro dentro. Vamos. A izquierda 6, 50. Y encima, a derecha 4. No Aquí. A derecha 4, se cierra 2, a izquierda 3, corta 30. Falta una solo. <ríe> Subas ahora, 3, tío. Corta, 4, abierta, La no rueda ya 40. grave, que pena. Está en rojo ya, hay que tener cuidado ya, eh. Unos cuantos Vamos unos kilómetros izquierda, más. Fondo para unos metros más. Ten cuidado ahora, que no me salte chispas sale el agua y lo refresca y no nos saltan chispas vamos ahí están sufriendo mucho las, las de atrás ahora mismo tiene esta 5 corta 30 cuidado frenos oh, madre mía qué final 30, chicos izquierda 3 se estrecha izquierda vale, 4 media se cierra se corte y derecha 6 bien vamos ahí vamos al final vamos derecha 4 sin corte 30 tú no. No. Izquierda, 3, 40. Los, los, los, de, los de delante Costa también las tenemos tocadas chicos Empiezan a estar tocadas Hoy oh, ya llegamos chicos Vale, vale, vale, vale Ahí está chicos Todas verdes, increíble 11 horas y 37 minutos con 965 segundos Esto es demasiado chicos Esta prueba es demasiada y podemos ver hasta la repetición si queremos Enorme, enorme ha sido estos chicos Enorme Lo vamos a ver ahora Uff, ha sido una etapa enorme, enorme Increíble, chicos, la prueba, bueno, pues ya sabéis, tenemos pedazo barra que tenemos, chicos, para ver, pues bueno, a lo mejor donde hemos fallado, ahí en, ahí en, al principio habíamos fallado, yo creo que me, le, me, ven, me la iban a descontar, creo que iba a ser roja, pero no, tuvo una suerte enorme, ya lo visteis, y bueno, pues me encantó. Esto es una etapa larguísima Y bueno, como dije La categoría está pues sí, se destaca Ya habéis visto por etapas largas como esta Las habéis visto, la de Monte Carlo Ahora vas a tener siempre, ¿vale? Chicos, en todos los países, ya lo he dicho Etapas largas Entonces no la vamos a poder evitar No serán de 21 kilómetros como hemos hecho Otras de 14 kilómetros como ahora Pero... Y... Pero... Ya veis, pues bueno, no pasa nada. Eh, como veis ahora mismo chicos, eh, pauso un vídeo, pauso otro y ya está. Y no pasa nada. Y lo que tenga que durar, porque esto es así. Lo bonito es que salga bien. Y bueno, quien se quiera ver... <risa> y quien se quiera ver los... Pues bueno, lo que dure una hora, lo que sea, encantado, bienvenido sea. Quien se vea, pues 10 minutos o se vea lo que quiera, yo no le voy a criticar por lo que se vea el vídeo, sino simplemente, pues que lo vea, por lo menos para que vea un que, que me esfuerza por, no sé, por hacer las cosas y que salga todo bien, entonces bueno, pues solo valorarme, eso lo que hago y ya está como los demás y ya está, no pasa nada y nada, pues es un juego es un saldo, este es un juego que he elegido el primero de coches y de rallies larguísimo ya lo veis pero es muy bueno eh, a mí me ha encantado llevo mucha experiencia y os badaje jugando con él y me, me encantaban los rallies de hecho antes empecé la play con el VCR normal el WRC campeón, champion, el campeonato de rallies y me encantaba porque me hacía los rallies me encantaba pero claro luego eso lo perdí con el tiempo y ahora volví pues con el VCR8 que me lo cogí y no he vuelto a cogerme otro, simplemente pues no sé, porque es verdad que el, el 9 era simplemente lo mismo, podía añadirse un radio 2 y bueno, era casi lo mismo, pero bueno, como veis pues... Es verdad que el no que ha sacado, que creo que es el 10, pues sí, ya vienen, aparte de los rallies que se ha metido, ya viene el de Croancia, a lo mejor sí puede que me lo coja, pero ya veis chicos que hasta que me pase este, que son las temporadas, voy a tardar mucho, muchísimo. Así que bueno, pues espero que os guste a vosotros también. Estoy disfrutando de cada vídeo que hago, os guste, o lo veáis y ya está. Y bueno y está en la tapa reina la subpo Stage siempre va a ser la tapa reina la más larga la que tenga más condiciones sea más difícil más complicada siempre va a ser así la pobre stage sea el país que sea o se ponga complicada como sea y va a ser así y bueno pues esto es lo que lo que estamos lo que hemos visto chicos esto es todo el esto es, ahí me he ido chicos, esto es todo el campeonato de rally que estamos viendo desde la temporada 1 que hemos terminado de las 2 y bueno, la tercera que será el campeonato mundial, ahí ya sí que bueno, pues no nos, no, nos, no nos podemos permitir tiempos rojos, o si son tiempos rojos pues mínimo uno y poco más, pues los coches son más grandes que estos, son más difíciles de controlar, más pesados, cambia todo. Y así que nada, pues ahora ya pasaremos a Chile, que es un rally nuevo, y un país nuevo, y ya, veremos la, ya veréis las dificultades que tiene, ahora lo que haremos será la prueba de mantenimiento, y ya pues sí me despediré, voy a hacer es verdad mucho vídeo, va a ser el vídeo enormemente largo, pero prefiero así que hacerlo sin despedirme, como he hecho el anterior, de una hora y pico, sin nada. Y bueno, pues van a ser los rallies así desde ahora Un hora y pico porque las etapas son larguísimas Y bueno, es cuestión de... Es un juego para vivirlo y vivir la experiencia de los rallies Y nada, pues eso es Y, y nada, pues aquí estoy sí que mañana el de Chile que será enormemente largo le tendré que hacer por la mañana porque habrá una tapa reina y ya pues ya no haré más rallies hasta el próximo fin de hasta el viernes seguramente y nada pues por aquí seguiremos chicos <ríe> y luego pues haré la temporada lo que es la temporada todos los, todos los rallies pero con el volante aunque claro, estoy pensando si no tengo.. Porque mi idea, chicos, era poner una cámara para que se viera el volante, como manejo y tal. Pero claro, si pongo una cámara aquí y se me ve todo, lo que es todo, pues no me.. Digamos, no me.. Eso no me.. Pues no me merece la pena. ¿sabes? entonces si la puedo poner aquí abajo y que se vea el volante como manejo pues sí, vale. y bueno ya veré también si, si lo hago porque si me hago toda la carrera entera y se ven los créditos como que me lo he terminado entonces quiere decir que me pasa el juego completo y ya no haría falta que hiciera volante haría volante a lo mejor el bus simulator que es el siguiente juego que viene Perdón, el Dirt, que es el siguiente juego que viene y ya pues el simulador haría, pero ya está. Luego viene Tomb Raider y ya pues Planet Caster, pero ese va a ser un poquillo complicado hasta que no le descubra más. Planet Caster lo he dado, PS4 no le mira mucho y en PC tampoco mucho, así que tengo que probarlo y bueno ya veréis cómo vienen más series al canal poquito a poco vale y de subiendo más cositas y, y nada pues ir viendo más cositas Final hecho uno, entero dos. no vale ya estamos llegando hemos medido 3, 4, sí, 4, unos 4 o 5 vídeos llevo hecho chicos, va a ser, ya os digo, una hora y pico seguramente o más Porque tengo que montar todo, tengo que poner muchos vídeos, ya lo veréis Y tengo que hacer mucha cosa, así que va a ser un vídeo muy largo Yo creo que hasta me viene bien que hago un directo chicos, para que lo sepáis, eh. seguramente haré un directo mañana, porque me acapara todo, es lo bueno, que no tengo que preocuparme por el tiempo y seguramente mañana chicos, hago un rally de, de Chile, ahí en directo, porque el rally de Chile son largos y bueno, pues ya veréis como sí, es largo. ahí casi me voy con esa piedra, ahí ha sido un despiste enorme como veis es que ahí casi me voy con esa piedra, lo que me ha faltado ahí chicos para que se me fuera el rally, ¿eh? es que se me iba auténticamente el rally ahí es que si lo hubiera llegado a hacer mal, bueno pues aquí está chicos la prueba y bueno pues aquí está la general con 25 horas, 45 minutos y 879 segundos chicos ahí con una penalización, de nada de 9 minutos, muy poquito y bueno, pues más allá, le damos. Y bueno, ya estamos, primeros en el rally, con 25 horas y 45 minutos y 87 segundos nosotros. Luego Bruce, Bruce Greenwich, que tiene 27 horas también y 47 minutos y 99 segundos. Luego, luego Jan Kompeki, que tiene Jan Pekki, que tiene 27... Hora 52 minutos y 7 minutos. Veo 7 segundos. Y luego Catching Novic que tiene 28 horas y 16 minutos. 16 minutos chicos y.. 16 y segundos. Veis cómo, ¿Veis chicos lo que nos ha pasado? Nos han quitado la pole, chicos. Joder. Y vamos cuartos Vale, pues aquí lo veis el problema en la clasificación del campeonato Vamos segundos Nos, han co nos ha cogido Christian Nos ha cogido Le Christian Wey Weyby con, ha, hecho rally, ha hecho los tres rallies perfectos Y es que estamos primeros qué pena chicos Se nos va y el rally con 60 puntos Vamos el, en constructores Vamos cuartos 74 puntos... ...ahí, bueno... ...no pasa nada, son cosas que pasan... ...estamos 6 segundos, así que estamos... ...igual en el top, no voy a reiniciar nada... ...porque sería un error... ...y bueno, pues... ...vamos allá, ya vamos aquí a... ...continuar... ...vale, ahí tenemos 33.000... ...33.878... ...8 dólares... ...con 50... luego de más, y luego tenemos 55... 55.752 dólares Tenemos 20 de experiencia Ya hemos subido Con 2.527 de experiencia El siguiente en 10 Dentro de 10 Y la reputación va muy bien Tenemos más 9 Tenemos menos 36 en el, en el estado del coche Tendríamos que hacer una prueba de mantenimiento Y eso se sube, no pasa nada Tenemos menos 36 Y moral más 3 Así que está muy bien Vale, ahí está, no hemos invertido más de 35 minutos en reparaciones de rallies Así que vamos bien, no tenemos que preocuparnos Ahora tenemos 3.757 dólares más 59.509 59 dólares Así que vamos muy bien Lo único es eso, la pole general que vamos segundos pero no pasa nada Luego no pasa nada. Y tenemos nuevos miembros. Mecánico, un mexicano. Abai Kemp con 33 de reputación. Y luego Arla Neil, que creo que es neerlandesa con 57 de reputación. Que está muy bien. Y tenemos una nueva ventaja. Que reduce mmm... 20% los daños por colisión impacto Llamada Panzer Vale chicos, las ventajas lo que nos va a hacer Es una pro nos va a crear una protección Digamos, nos va a hacer una protección En el coche Y lo que nos va a hacer Es que los daños se disminuyan Y bueno, yo creo que las Y bueno, las ventajas lo que hacen Pues es eso más o menos chicos Nos da un plus Vale como añadido al coche Pues para que vayamos mucho mejor Sea tiempo, sea en este caso daño Así que siempre Poner ventajas pues nos van a beneficiar Es un combo así que genial Vamos ahí chicos Y muy bien pues nada Yo creo que lo voy a dejar por aquí Ha sido un rally enorme Mañana seguramente hago un directo Y nada pues Haciéndolo todo entero Digo, ya seguramente voy a hacer directos porque va a haber etapas largas, entonces ya a partir de ahora sí voy a hacer directos. Y nada, pues me alegro que hayáis disfrutado o os haya gustado, ¿vale? Y nada, pues aquí estamos con todo. Indicador mi coche coches bajo, lo sé. Vale, vas a gastar los puntos de I más D, tengo tres, vas a gastarle aquí. Vas a gastarle. Turbo, el circuito de gas está optimizado para aumentar la potencia del turbo, vale. Te necesito ahí, tengo un punto y le voy a añadir. Aquí reduce cualquier daño causado por un mal aterrizaje tras un salto, se nos viene muy bien, perfecto. Vale, lo mete, vas a ver la gestión, los miembros, vale, vas a coger un lynch otra vez. Vale, eh, meteorólogo vamos a coger a Nicolás... No, a Ilana Weller otra vez Y luego eh, mecánicos Margie base es francesa que está muy bien Este mecánico Luego eh, Micaela Campos otra vez Y ingeniero voy a coger a Bertan Giral otra vez Y financiero Autopol Ahí está Aurel se va fuera ¿Y a quién podemos coger? Uf, un 72, 72, 76 Estaría genial, ¿eh? un 70 Incluso un 88 Aquí lo que más necesitamos es Un ingeniero, voy coge este bul, Este belga, sí Vale, tengo que pues, Quitar de mi plantilla Pues voy a quitar Este por 21 Vale, vamos a coger a meterlo ahora lo necesitamos ahí está, perfecto y bueno, pues ya está ahora lo que tengo que hacer ah bueno, espérate, voy a meter la ventaja Entonces, perfecto y está, pues vamos a de lavar rendimiento y ya está chicos pues yo creo que la vas a dejar por aquí ganaremos haremos la rendimiento tenemos ahí 55 nos vamos con 55 55.488 dólares, que está muy bien. Y bueno, pues vamos a leer antes el mensaje aquí. Vale, enhorabuena, vale. Vale, aquí está el Rally de Chile. Dice: Te remitimos la información más actualizada sobre tu próximo rally. El Rally de Chile dice: Alternando entre llanuras rápidas que se extienden hasta donde. Alcanza la, la vista y densos bosques plagados de desafíos técnicos y con muy mala visibilidad, eso es verdad. Esta prueba requiere tomar decisiones atrevidas con la configuración del coche, dada la anchura, la anchura y permisibilidad de las carreteras. Es tentador optar por la velocidad, pero las abruptas carreteras de grava y las rocas castigan rápidamente. A los, rápidos, a los más rápidos Se trata de una nueva incorporación del campeonato Al campeonato esta temporada Así que disponemos de poca información Aún menos experiencia con esta carrera Vale chicos, pues este rally Lo que nos viene a decir es que vamos a ir por zonas muy anchas vale, Y vamos a tener que tener cuidado con la grava Y sobre todo con las rocas pues Las rocas no pueden jugar una muy mala pasada En muchas etapas de rally y pueden ser bestial. Y puede ser algo bestial. Entonces, pues nada, pues... Eso es lo que hay que tener cuidado con Chile. Vamos a la, repara la reparaciones Y si aquí lo que más sufre... Es la carrocería, chicos. Vale, frenos 1588 dólares. Suspensiones 791 dólares turbo 996 dólares, motor 1739 dólares, transmisión 1488 dólares, dirección 940, 9, 100, 974 y carrocería 2008 dólares, a total, total de pagar 9.571 dólares, es un montonazo de pasta, como veis aquí lo que más ha sufrido es la carrocería, se ha llevado mucho golpe. Y bueno el motor pues no se ha llevado hasta ahí lo que más lo que menos ha sufrido ha sido el turbo chicos bueno no las suspensiones así que hemos estado muy bien pagamos los 48.000 ahí muy bien pues nada nos vamos con 48 48.000 48 dólares con más 6 de moral y bueno, pues con la prueba que haremos mañana Espero que os haya gustado el vídeo, chicos Nosotros nos vemos mañana Chao, hasta mañana